una rutina súper rápida, máximo media hora, ¿ok? Vamos a empezar. Lo único que vas a ocupar es un palo y estar cerca de una banca o una silla que tengas cerca. ¿va? 5, 6, 7, gíralo, gíralo, al otro lado, al otro lado, hombros, eso chicas, un ejercicio ahí, tranquilo, estirense, ricos, acuden la flojera, y nada, relaxa a, a un lado 5, 6 hacia el otro lado vamos 2, 3, 4, 5 6, 7 voy a abrir oh. una disculpa si ven ahí perros y niños pero bueno, mira, panda también quiere. Ábrelo. Estíralo. Ábrelo. Hombro. Uno, no panda. Hombro. Estírate. el palo atrás de ti. Vas a bajar. Bajar, estirar. Bajar, estirar. Eso. Baja con cadera. Baja, pompa hacia abajo. Y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sube el talón derecho y el izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. A tiempo 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo. Voy a abrir ahora y cerrar. Fíjate. un poquito, mi amor. Abro, cierro. No te pares. No te pares. No te levantes. Eso. Empiezas a sentir que queman las piernas. Eso. Síguele. Síguele voy a estirar, 1, 2, 3 y contraigo arriba, anda, contraigo, inhalo, listas, con perma y ya, 8 más 8, 7, 6, 5, no, anda, 3, 2 vas a bajar. Aperta la espalda a subir. Aperta la espalda. Y mi cara me agarra esa espalda fuerte. Sí, Para que me digas el de ejercicio, dijo gracias. Síguele 4 más. 3 2 a la espalda, inhala, exhala, inhalo, exhalo, estírate, bien, chicas, cinco, cuatro, tres, chiquititos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Mírenme. Quiero que como que remes Mete la resistencia al palo Cuatro más Hipócrita Uno más quedó Cinturita Cintura, cuatro más, abajo, un cambio, cambialo. en la pista a la diagonal Se queda la diagonal 2 3 empuja el palo 5 6 medio 2 3 4 5 Este listas ¿Cómo viene calor? vamos ahora con la sexta Ole. vamos bájalo bájalo a tiempo Pétame el brazo. Mira cómo los pies se mueven. Gira. Gira. Abro, abre. Derecho, izquierdo. Abre, abre. Uno más. Eso, ahora con brazo. Voy aquí con dos, tres, hábilis, otra. Javilis. En dos. En uno. Ya no te levantes. Ya no te levantes de esa posición. Solo saca y mete pompa. Fíjate. Abro. Cierro. Abelis. contrario. Abro. Cierro. Abelis. apretando la espalda. Mira. Abre. Cierro. Abelis. contrario. Abre. Cierro. Abelis. Toca. Uno. Dos. Tres. Fíjate. 4, 1, 5, 6, 7, 8.